¿Cómo están? Espero estén súper súper bien el día de hoy. Hoy es lunes en cuanto... Bueno, no sé cuándo ustedes van a estar viendo este video, pero por lo menos el día que yo estoy grabando es... Lunes, hoy les traigo una página extraña que encontré en Facebook Yo sé que a ustedes les encanta cuando hablo como de cosas raras que encuentro en redes Sobre todo páginas de, de la naturaleza de esta página eh, Si ustedes me siguen en TikTok probablemente ya vieron eh, sobre esto Ya que este video se me hizo medio viral en TikTok Tiene actualmente como un millón y medio de visualizaciones Entonces mucha gente ya está como eh, sabiendo sobre esta, sobre esta onda eh, pero bueno, aquí les traigo un video como un poco más explicado de lo que les dije allá Porque pues allá subí un video de un minuto Entonces bueno, acá les voy a traer como más a fondo investigación sobre esta página, ¿ok? Entonces bueno, yo les recomiendo que se traigan algo de comer o de tomar Fíjense yo lo que estoy tomando Si no saben qué es esto, estas bolitas son tapioca y es en cafecito Y sabe delicioso Si tienen la oportunidad de comprar un bubble tea o una bebida de estas con tapioca Pues cómprenla porque de verdad está bueno, mi favorito Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita Y aquí está Choca, ahí está Millie Bueno, ya se fue, pero como ustedes lo pudieron ver Anda de chismoso allá afuera Y aquí van a estar apareciendo mis redes Instagram, Facebook, TikTok y Twitter En todas subo cosas diferentes Entonces por favor síganme por diferentes redes Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Porque les digo, está, está interesante eh, lo que hace esta página Por muy loco que eso suene Así que... Adelante María José Editora, vamos a comenzar ya con este video Ok, primero que nada Vi con esta página porque siempre estoy buscando como cosas raras en todas las redes O sea, y a veces sí me topo con cosas bastante raras Ya en Facebook, YouTube, Instagram casi no, sinceramente Pero lo que es Instagram, no ¿Qué? Lo que es TikTok, Facebook y YouTube siempre, o sea, nunca me decepcionan Siempre encuentro cosas extrañas entonces me llamó la atención, primero no vi el nombre, me llamó la atención como que la imagen, ok, vamos a poner aquí el screen de lo que yo vi, ok, esto fue lo, lo primero que yo alcancé a ver, como que la foto de perfil, si ustedes no saben qué es esta imagen de perfil que tienen es como como un ángel, uh, como lo marca, me parece que el Nuevo Testamento, o sea, como lo describe, la verdad no sé, yo ni siquiera he leído el Nuevo Testamento, ni el viejo, ni nada, pero bueno, se supone, por lo que yo he visto en comentarios, que así, eh, como está aquí la imagen, es como se supone que describen a los ángeles, no tanto como siempre nos los han pintado como con alitas y cosas así, o sea, alas y figuras humanas, no, se supone que es así, yo no sé, no lo estoy confirmando, yo nomás estoy diciendo lo que me investigué sobre estas imágenes, y bueno, la página se llama así tal cual como lo están viendo en pantalla, Cubus o Cubus o sea, no sé cómo, cómo eh, pronunciarlo. Y eh, bueno, también tienen la foto de portada, pues como... Sí, como notas musicales, es una partitura. Y bueno, todo muy bien. En la descripción vemos que dice que la página es de Jerusalén. Y luego dice, ¿cuáles son los ensueños de tus sueños? ¿Eres uno de los elegidos? ¿Ok? Entonces, podemos ver, eh, pues, muchas publicaciones con este tipo de imágenes, pues, antiguas. O sea, por ejemplo, vean. Ahorita les voy a leer un poquito de lo que hice en la descripción. Pero bueno, o sea, vean esta como de alguien comiéndose un humano. Que me imagino que es como un tipo demonio ángel, no sé. Pero tiene unas alas. Y es como una figura humana y se está comiendo un humano. Después, acá hay otra, así como que, pues, demonios aventando a personas al. Infierno, me parece. Um, aquí hay otra, o sea, todas son como iguales, ¿no? O sea, de este mismo estilo, así como, como oscuras, como con otro significado, pero son pinturadas eh, antiguas. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a, a leer lo que es la primerísima publicación que hizo esta página. Y eh, ahorita les, les marco algo que es que tienen que notar antes de, de todo. Ok, ya llegamos a, hasta el fondo. Aquí la primera eh, dice aquí, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego dice, ¿Cuáles son los ensueños de tus sueños? Es decir, la frase que venía y que vimos hasta arriba. Bueno, después, todas las siguientes publicaciones, todos los posts que se hacen en esta página, no importa la descripción que se ponga en la imagen, siempre acompaña hasta el último la frase... ¿Cuáles son los ensueños de tus sueños? Ok, seguimos con otra más, ¿y cuáles son los ensueños de tus sueños? Ok, entonces, obviamente no entendía yo, así como que, a ver, o sea, ahora sí que contexto, por favor. Entonces me puse a leer alguno que otro comentario en estas publicaciones. A lo que llegué, o sea, la, la deducción que, que llegué por leer los comentarios es que a, básicamente a esta página le pides soñar con algo y la página de algún modo lo cumple. ¿ok? O sea, ¿cómo les puedo decir? Tú escribes, eh, quiero soñar con mi pareja, o sea, por darles un ejemplo, ¿no? Eh, quiero soñar con mi futura pareja, o quiero soñar con, uh, no sé, con la persona que me quiere hacer daño, algo por el estilo, o sea, no importa el contexto de lo que tú le pongas, o sea, porque incluso vi comentarios de personas así como que quiero soñar Ir al próximo concierto de mi grupo favorito de K-Pop O ah, una cosa así, o sea, no importa Se supone que te cumple lo que tú le estás pidiendo de alguna manera O sea, porque después En otras publicaciones más arriba Vi comentarios sobre personas confirmando que efectivamente Pues se, o sea, se cumplió con lo que estaban ellos eh, Bueno, no pensando, más bien Lo que ellos escribieron en el comentario sobre lo que querían soñar, fue por lo que so con lo que soñaron. Y que había varios comentarios que decían, no, pues es que ya es la tercera noche consecutiva, que soñó lo que había pedido, y si soñé, o sea, hubo gente que incluso puso, no, pues quiero soñar con mis parientes revolucionarios, o sea, que nada más he visto una foto en casa de mi abuela, y quiero soñar con ellos. O sea, les digo, el contexto de las diferentes personas que ponían sobre su sueño, eh, ahí está, ¿ok? O sea, y después ya decían, no, sí, soñé, no sé qué, Desconozco, por ejemplo, si sueñan así tal cual, si lo tienes que escribir tal cual eh, Por ejemplo, aquí les voy a leer un comentario de una chica que dice Estoy sorprendida, sí soñé con algunos de mis familiares que ya han fallecido Aunque no pudieron decir nada, me sentí muy bien como me abrazaron y miraron con una mirada de despedida No sé cómo funciona esta página, pero sí han influido en mis sueños, estoy muy agradecida Ya me siento en paz conmigo misma, miles de gracias Ok hay personas que querían soñar con sus mascotas, o sea, un montón de comentarios y diferentes, Porque obviamente, pues cada quien en su ser, pues trae cosas diferentes por las cuales quisiera soñar. O sea, algo tan banal como, no sé, quiero soñar con qué coche me voy a comprar mañana, o ya saben, o sea, ese estilo de cosas. Entonces, eh, obviamente, pues yo lo puse a prueba porque dije, oh, ¿por qué no? O sea, puedo soñar con con algo, o sea, entonces no lo puse desde mi perfil personal, yo lo que hice, eh, tengo otro perfil, perfil alterno justamente para este tipo de cosas en todas las redes, o sea, como para no comprometer mis datos personales, y ustedes saben, ¿no? Entonces me metí a esta otra cuenta alterna que tengo y comenté, comenté así como algo bien extraño, ya que yo pedí soñar con una persona en específico Um, pero... O sea, para obtener respuestas Esta persona con la que pedí soñar específicamente Está viva, ¿ok? Entonces yo dije, ah, quiero soñar con tal Y quiero obtener respuestas No puse qué tipo de respuesta ni nada Simplemente obtener respuestas y eso fue todo Bueno, entonces Me fui a dormir, sinceramente lo escribí Lo traje en la mente un rato Y después como que lo olvidé Y como yo me tomo té para dormir O oh, ya saben, porque si no me da el insomnio Como hasta a las 4 o 5 de la mañana entonces, pues ya me quedé dormida, despierto al día siguiente, sinceramente, o sea, no recuerdo haber soñado algo, y yo creo que a muchos les pasa, o sea, a veces no tenemos ni siquiera, o sea, dejen ustedes, no me acuerdo bien lo que soñé, no, ni siquiera recuerdas haber soñado, y a mí me pasa muy seguido, o sea, no recuerdo haber soñado la mayoría de veces, entonces me desperté y fue así como que, a ver, ¿qué soñé, qué soñé? No, pues no soñé nada, bueno... Entonces, eh, ya no, no volví a escribir nada. Yo dije, bueno, pues ya puse un comentario. Vamos a ver si sí, sí. Al día siguiente, es decir, ayer. O sea, les digo que esto lo acabo de descubrir hace tal cual el viernes o, o jueves, no me acuerdo. Eh, me fui a dormir un poco más temprano. Estaba cansada. Y sí, soñé. ¿Ok? Soñé con la persona que pedí soñar. Pero este sueño estaba, estaba muy raro. Porque esta persona... Se iba a un viaje extraño O sea, en mi sueño esta persona me decía Me voy a ir de viaje a tal lugar Y yo decía como que ¿Por? No, pues que no sé qué Ok. Entonces yo lo veía que ya estaba en ese viaje Dicho viaje era en un tren okay? En un tren muy conocido aquí en México Entonces esta persona estaba ahí en el tren Y yo como por arte de magia Estilo Harry Potter aparecía yo ahí en el mismo tren Entonces cuando andaba buscando a esta persona así la veía así como que de lejos. Pero notaba algo extraño porque traía una mano rota. O sea, traía ya en el cabestrillo así con la mano apoyada. Cuando pues así no está en vida real. O sea, no, no está lastimada esta persona. Entonces lo veía así y lo notaba raro. O sea, yo me le acercaba a hablarle. Pero cuando me hablaban no le entendía bien lo que me estaba diciendo. O sea, no sé si me estaba hablando en otro idioma o pues nomás lo entendí. Entonces si me hablaba y me decía cosas. Y yo le preguntaba como que... Eh, ¿Por qué quisiste venir a este viaje? O sea, está bien raro, tú ni te gusta esta, este rollo Y me contestaba, pero no lo entendía bien Y yo le decía como que, ¿qué? Es que no te entiendo Y bla, bla, bla, me volvió a hablar, pero no le entendía nada Actuaba raro, así como errático, como no es en vida real Entonces, ¿estuvo influenciada en la página? No sé Efectivamente soñé con la persona que pedí soñar Pero el sueño visualmente estaba extraño O sea, les digo, todo el ambiente, las personas que ve alrededor eh, cómo yo aparecía en el sueño, o sea, no sé, todo estuvo muy extraño. Entonces realmente no sé si porque yo no fui específica así de que quiero entender la respuesta a tal cosa, que no soñé, pero bueno, hay muchas personas confirmando que sí están soñando, o sea, porque muchas piden ver nada más, y yo pedí obtener alguna respuesta, que esta persona sí me estaba hablando, más yo no lo entendí. Entonces creo que volveré a escribir. Eh, pero les digo como con un poco más de contexto Igual algunos de ustedes se topo con mi comentario este si lo, si lo encuentran no le pongan nada Para ver si se me cumple Y pues ya les estaré confirmando Pero bueno, quisiera a ustedes que me dijeran sus comentarios Yo estoy leyendo, pues todo lo que me pongan ya saben Dándoles corazoncito y demás Y pues bueno, esto ha sido todo Hasta donde ha llegado mi investigación de esta página Así que vamos a ver qué, qué nos sigue dando Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video y les mando mil besotes.